¿Sabes dónde puedes gestionar tus documentos? En el curso para ciudadanos creado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Secretaría Nacional de la Administración Pública. En solo dos semanas serás capaz de aprender eficazmente cómo ingresar y dar seguimiento a tus trámites ciudadanos. Este curso consta de cuatro módulos relacionados entre sí. En cada módulo encontrarás encuesta diagnóstica, microvideos de la presentación de los contenidos, materiales y recursos,